Hola amigos. Cada día, con nosotros, aprende un poco más de conocimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 70.000 y 100.000 musulmanes de Oriente Medio y el Norte de África se unieron al ejército alemán para luchar contra los aliados. Esto puede sonar un poco extraño, dado que Hitler provenía de una familia católica, cómo podría traer a los musulmanes a su lado. La respuesta en este vídeo nos ayudará a comprender por qué es un maestro en el arte de la propaganda. Primero, daremos una breve biografía de Hitler. Provenía de una familia en la que su madre era católica devota y su padre ateo, que veía la religión como un engaño. De niño, Hitler amaba mucho a su madre y estaba influenciado por ella, interesado en el catolicismo y en ir a la iglesia. Sin embargo, cuando llegó a la adolescencia y fue a la escuela, comenzó a escuchar a su padre, la religión es solo para estúpidas y viejas. Hitler tendía a creer en el materialismo, explicando las cosas con ciencia, no con dioses. En 1942, prometió desarraigar y destruir la influencia de las iglesias católicas. Debido a que no creían en el catolicismo, lo que Hitler dijo a los musulmanes más tarde fue más fácil de absorber y comprender para ellos. En 1941, las fuerzas nazis extendieron su control al Medio Oriente. Ante la situación en la que tantos enemigos le apuntaban con sus armas, Hitler tomó la decisión revolucionaria de convertir a los musulmanes en aliados. Antes de reunirse con los líderes musulmanes para persuadirlos, los nazis usaron ingeniosos trucos para halagar al Islam. En las zonas de guerra, a cada soldado se le entrega un manual que le indica cómo debe comportarse correctamente con los musulmanes y no hacerles daño. En el frente oriental, los alemanes ordenaron la reconstrucción de mezquitas y salas de oración, que habían sido destruidas por la Unión Soviética. De esta forma, Hitler demostró a los musulmanes de Oriente Medio y el norte de África que eran una religión respetada. Así, cuando conoció al líder musulmán Aminal Husseini, Hitler causó una buena impresión a primera vista. Hablaron entre ellos y descubrieron algo en común. El primero es el antisemitismo. Hitler llevó a cabo la campaña del Holocausto, el genocidio de 6 millones de judíos en Europa, y Hussein y se opuso al sionismo y quiso expulsar a los judíos de Palestina. En segundo lugar, hay enemigos comunes entre ellos. En el momento de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia todavía ocupaban grandes extensiones de África y Oriente Medio. Así que Hussein y Hitler naturalmente se hicieron amigos para unir fuerzas contra el enemigo. Para complacer a los musulmanes, Hitler solía elogiarlos en discursos públicos. Recordó. En el siglo VIII correspondiente a la dinastía Omeya, si los musulmanes hubieran ganado la batalla de Tours en 732, el mundo entero sería Mahoma en este día. Y Alemania se convertirá en el país que herede esa religión. Es desafortunado para nosotros tener una religión falsa. El maometismo es más compatible con los alemanes que con el cristianismo. Nota, la batalla de Tours en 732 fue una batalla decisiva entre musulmanes y cristianos, ubicada cerca de la frontera de las actuales España y Francia. Charles Martel condujo al reino franco a la victoria e impidió que los musulmanes expandieran su territorio hacia Europa, final de la nota. Gracias al apoyo del líder musulmán Husseini y una buena impresión de Hitler, decenas de miles de musulmanes se unieron al ejército alemán en 1941. Hitler era ateo y elogiaba el Islam como un truco para involucrarlos y reducir la pérdida de soldados alemanes. Entonces, ¿por qué los musulmanes, considerados una raza inferior, escucharon a Hitler? Según la eugenesia, la raza aria, de pura ascendencia germana, es la más noble, seguida de Europa occidental, la mediterránea y finalmente los pueblos inferiores. Con esta visión de Hitler, los musulmanes de Oriente Medio o los negros del norte de África son razas inferiores. Sin embargo, en aras de la cooperación, Hailar ignoró el racismo y honró al líder musulmán Ario Husseini como el ario honorario. Los musulmanes se pusieron del lado de Alemania no solo porque compartían un enemigo común, sino porque creían que el eje ganaría, restauraría el orden mundial y los liberaría de la dominación imperial. Hitler accedió una vez a reconocer la independencia y la unidad de los estados árabes como Irak, Siria, Palestina, Arabia Saudita. Así que los musulmanes se unieron voluntariamente al ejército alemán y ese número se detiene entre 70 y 100 mil personas. Aunque muy grande, aún era menor que el número de tropas que los británicos y los franceses habían obligado a reclutar de las colonias. Para Francia, unos 400 mil soldados africanos sirvieron en su ejército. Para Gran Bretaña había más de 2,5 millones de hombres en India y en África 600 mil hombres con uniformes de guerra. Miserables soldados jugaron un papel vital en los ejércitos británico y francés. Fueron enviados a los campos de batalla del norte de África y Oriente Medio contra Alemania e Italia y luego al frente birmano contra los japoneses. Contando solo el número de muertos en batalla, también superó el número de tropas musulmanas que Alemania había reclutado. La razón por la que Hitler no pudo reclutar más soldados musulmanes fue porque cometieron un error en 1941 cuando invadieron la Unión Soviética. Había bastantes musulmanes aquí y los soldados alemanes no podían distinguirlos. Cuando conocen a un hombre, simplemente le quitan los pantalones y examinan sus genitales. Si hubiera sido circuncidado, lo habrían matado, porque esa era la marca de la nación judía. Sin embargo, los musulmanes también tienen esta costumbre. Además, en los Balcanes y en la Unión Soviética había bastantes judíos que seguían el Islam. Como resultado, miles de musulmanes fueron asesinados injustamente, lo que provocó una ola de protestas en las comunidades musulmanas de Oriente Medio y África del Norte.